¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es un segundo video de esta semana dedicada básicamente a explicar, a traer un poquito más de claridad sobre lo que sí es coaching. La semana anterior fue sobre lo que no es coaching, esta semana la voy a dedicar a qué sí es coaching y en esta segunda entrega, en este segundo video, en este segundo flyer, lo que te comparto es la siguiente frase y la voy a leer textual del flyer, ¿sí? Es, ¿qué sí es coaching? sí es un espacio donde activamente busco soluciones para los problemas que enfrento. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, los clientes, mis clientes, vos o cualquier otra persona que se acerque una, o que me pida digamos, una conversación, una sesión de coaching, en ese tiempo, 45 minutos, una hora aproximadamente, lo que, es lo que dura una conversación de coaching, eh, trabajamos los dos y yo lo acompaño, lo ayudo, si se quiere, de alguna forma, a que... ¿a esta persona, mi cliente, busque de forma activa ¿sí? soluciones para ese futuro o, ese, o, ese, o eso que está esperando que le pase, que se le concrete, que realmente se vea plasmado y realizado en ese futuro, si se quiere más cercano. Entonces, ¿qué sí si es el coaching? Sí si es una disciplina donde vos o una persona como cliente y yo como coach trabajamos activamente buscando soluciones, para los problemas que enfrenta la persona, para los problemas que enfrentas o que vas a enfrentar a futuro. Entonces, con esta frase de que sí es coaching, que es un espacio donde activamente la persona, el cliente, busca soluciones para los problemas que enfrenta, esto sí es un espacio de coaching, sí es una conversación de coaching. Así que para quienes todavía no han tenido una experiencia, una conversación, una sesión de coaching, los invito a que la tengan, que tengan en cuenta que en este espacio, en esta sesión de coaching, va a ser un espacio donde trabajarán con su coach, conmigo, si es que me eligen. Eh, van a trabajar activamente para buscar soluciones a, esa, a ese inconveniente, a ese obstáculo, a ese problema que tienen que enfrentar. Así que bueno, espero que te haya servido que te haya sido útil el video. Y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.